Donde no te buscan No haces falta Es difícil Pero a veces La mejor decisión que podemos tomar Es marcharnos Hola Bienvenido y bienvenida a Abilifers Les saluda Ricardo Niño Y en esta ocasión Me complace tenerlos una vez más acá Me hace muy feliz que estén acá Buscando su bienestar Buscando respuestas Lo mejor de todo esto es que acá en BeLifers estamos para ti, nos preocupamos por ti, nos preocupamos por tu bienestar Quiero que seas feliz, así que deja todo eso malo a un lado Mírate en un espejo, di lo que vales, haz el ejercicio que siempre te recomiendo Y verás que te sentirás mucho mejor Yo sé que es difícil, pero esta vida se trata de tomar decisiones y aprender, ¿no? No te quiero ver abajo, te quiero ver arriba Así que, bueno, si conoces a alguien que le pueda gustar este video o servir, mejor dicho, recomiéndaselo, no lo dudes dos veces. Y si te gusta esta clase de temas, regálame un buen like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise cada que suba algún video. Y bueno, esto apenas comienza. Esto ya lo sabes. Cuando alguien te quiere, se nota. Y cuando alguien no te quiere, se nota el doble. ¿Y sabes qué? No puedes molestarte por eso. No puedes porque nadie está obligado a permanecer a tu lado aunque hayas dado todo de ti. Lamentablemente es así. Pero, ¿sabes por qué si sí debes molestarte? Porque decidas seguir intentando aunque ya te hayan dicho una vez y otra vez, no. ¿Acaso no te quieres? ¿No te valoras? Yo sé que es muy difícil estar en guerra con nuestro corazón, pero es nuestro deber, es su deber, hacerle entender que ya basta. Basta de mendigar, basta de pedir cariño, basta de hacerte mal. No te aferres a nadie, entiéndelo, te estás haciendo daño. Puedes amar mucho a esa persona, pero créeme que tu amor no vale de nada cuando no es correspondido. Cuando no te corresponden, te conviertes en, tal vez suene duro, pero te conviertes en una verdadera molestia. Y tengo que decirlo así para que abras los ojos de una vez por todas y entiendas que debes dejar de intentar entrar en un corazón que no siente nada por ti. Cuando decidimos darle más importancia a alguien, estamos demostrando que carecemos de amor propio. Ok, es tu vida y quieres seguir intentándolo. Bien, hazlo, no te juzgaré. Como dije, es tu vida y todos tenemos derecho a intentar algo con alguien, ¿no? Pero debes estar consciente Que esa persona no tiene la obligación de elegirte Esa persona si quiere Solo te tomará por un tiempo Arrebatará lo mejor de ti y se marchará Porque eso pasa muy a menudo Y además, lo sabes Sabes que esa persona no te conviene Sabes que no te da el valor que mereces Sabes que te trata como alguien más Pero no quieres abrir los ojos Porque según tú, estás enamorado Eso no es amor no sé si te parezca egoísta esto que te diré, pero a mi parecer es cierto. Nadie merece mis súplicas. Nadie que ha actuado tan mal conmigo merece que me desvele por ella a él. Amigo, amiga, no mereces ser la última opción. No lo mereces. Piénsalo bien. ¿Te vas a dejar pisotear por alguien que no lo vale? No tienes la menor idea de cuánto vales. No tienes ni la menor idea de cuánto vale tu amor. Y esos sentimientos tan hermosos que solo los tienes tú de verdad no tienes ni la más mínima idea discúlpame pero es que no puedo evitar molestarme al ver que no te das el puesto que mereces yo sé que en la vida el que preceder alcanza y el que quiere cumplir sus sueños a pesar de caerse se levanta una y otra vez pero hay hay momentos en los que debemos simplemente tomar otra ruta una ruta que al principio no será fácil, pero que con el tiempo entenderás que fue la mejor decisión que has logrado tomar. Tienes que aprender a amarte. Amate un poquito. Cada día más. Eres hermoso. Eres hermosa. Aprende a valorarte. Solo así te darás cuenta de que algunas personas que están a tu alrededor solo intentan hacerte perder el tiempo. Y no conforme a ello, te están succionando toda la energía. Porque seamos sinceros. Eso pasa cuando nos damos cuenta que ya no somos tan importantes para esa persona. Nos sentimos mal. Nos sentimos incapaces de continuar. Bueno, algunos. Pero de igual manera es un sentimiento muy poco agradable. A veces nos dejamos llevar por unas palabras bonitas. Palabras que a escasas penas dicen amarnos. Pero solo lo hacen para hacernos sentir mejor. Para hacerte sentir mejor. No nos damos cuenta que, en lugar de ser todo para esa persona, solo somos un trozo de algo que puede usar cuando quiera. Es triste y dolorosa esta situación, lo sé, pero es más doloroso cuando decidimos hacer caso omiso a lo que merecemos. Si has llegado a este punto del video, te pido que por favor me dejes un comentario de un emoji de una mariposa. También coméntame si has pasado por esta experiencia que te estoy mencionando. Así si compartimos o bueno, hablamos con las personas y nos ayudamos entre todos. Muy bien, dicho esto, proseguimos. Supieras que hay toda clase de amor. Aquel que te deja sin aliento. Aquel que te corresponde. Aquel que promete pero no cumple. Aquel que solo te ve como una distracción. Aquel que aunque sabe que te está haciendo daño continúa ahí porque no quiere que te apartes de su lado. Aquel en el que has depositado toda tu confianza y solo la ha arrojado por el caño. Y pensarás, pero eso no es amor. Y sí, estás en lo correcto, pero muchos cometemos el error de llamar a amor a toda situación en la que involucramos nuestros sentimientos. Es por eso que vemos amores egoístas y otros en los que las ganas de caerse les brotan por los poros. Qué hermoso sería disfrutar de un amor así, ¿verdad? De uno al que no tengamos que suplicar atención. De uno al que no tengamos que suplicar amor. <risas> Difícil, ¿no? Hay toda clase de amantes. Los buenos. Los malos. Y aquellos un poco de ambos. Unos dulces, pero al mismo tiempo amargos. Otros ardientes, pero cuyas llamas se consumen muy rápido. De esos... Amigo, amiga, de esos amantes deberías alejarte. Esas personas no buscan querer a alguien más. Esas personas solo piensan en sí mismas. Y aunque suene egoísta, tú deberías aprender de ellas. Pero solo en ese aspecto aprender a luchar, siempre por tu felicidad. Solo piensa. ¿Crees que vale la pena seguir al lado de alguien que no valora todo lo que has hecho por él? ¿Ella? No, y lo sabes, mereces un amor completo, uno bonito, uno que te ayude a brillar, porque el amor no solo uno brilla, lo hacen los dos, de eso se trata. Mereces a alguien que te escuche, alguien que te respete, y no estar detrás de alguien que no conoce ni el significado de la palabra querer. Tienes que quererte, sí hacerlo tanto como te gustaría que te quisieran, así de fuerte, así de sincero, así de bonito, solo así aprenderás a valorarte, si tú no te das el valor necesario que debes o tienes, créeme que no estás haciendo nada con tu vida, te necesito arriba, te necesito a tope, te necesito, por favor amigo, por favor amiga, lucha, lo mereces, por favor, si has llegado a este punto del video, quiere decir que eres fiel a V-Lifers. Te ha gustado el video, ¿verdad? De ser así, por favor, regálame un buen like. Suscríbete. Activa la campanita para que te avise cada que suba algún video de estos. Y comparte este video con algún amigo o amiga tuya que sinceramente lo necesite. Acá en lifers estamos para ti, estamos para todos. Lo necesitamos. Somos esa voz amiga. Que muchas veces necesitamos cuando estamos bien abajo. Por favor sonríen. Eres hermosa. Eres hermoso. Adelante. Arriba. A tope. Te necesito arriba. Te recomiendo estos videos que te estoy mostrando en pantalla. Capaz también te pueden servir, te puedan ayudar. Y déjame en los comentarios otro emoji de mariposita. O bien un comentario de un emoji del signo de like para saber que te ha gustado el video hasta el final. Sin más que mencionar, nosotros acá nos despedimos en b Soy Ricardo Niño. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Que Dios te bendiga.